Como asociación y como persona proponemos recuperar las áreas deforestadas con siembra de árboles nativos, de especies nativas acá de la región, ya sean maderables, ya sean palmas, frutales. También otra opción es mejorar nuestros sistemas productivos, hacer una reconversión a sistemas más amigables con el ambiente. La mayoría de nuestros campesinos son ganaderos, entonces es pensar en una ganadería sostenible que mitigue el impacto que tiene la actividad ganadera en los cuerpos de agua, en los suelos, pero pues para eso necesitamos también inversión de parte del gobierno para que los campesinos puedan hacer esas reconversiones de manera satisfactoria.